suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Cambian de horario el encuentro Puebla contra Santos en el Cuauhtémoc. El duelo del viernes en el Cuauhtémoc entre Puebla y Santos correspondiente a la jornada 11 del fútbol mexicano cambió de horario. Originalmente el partido se disputaba a las 19 horas. Ahora se jugará desde las 21 horas. La modificación del horario la dio a conocer la competición y no el club, además. Se da después de los dictámenes del gobierno del estado anunciando el lunes, para salvaguardar la integridad de los asistentes, como respuesta tras lo sucedido en la corregidora de Querétaro. El choque contra Santos se trata del primero de Puebla en el Cuauhtémoc, desde los citados acontecimientos. La franja cabe destacar que disputó sus últimos dos partidos como local desde las 19 horas. En dicho horario, se citó con Rayados y Juárez.